La labor de cinco meses, el esfuerzo coronó, y el primero de marzo, la escuelita funcionó. Hombres, mujeres y niños viajaron a Colorado, a traer en las espaldas mesas, bancos y armarios. Donde todo era silencio, se oía el grito soberano, bendita mil veces sea la bandera de Belgrano.